Ay, no, porque yo perdí dos y no quiero recordar tanto eso, porque Es muy duro para Sí. En El Salado, a conmemorar los 22 años de la masacre. Tío, primo, uf, cayeron como cuatro de la familia. Hacer un clamor un llamado para que eso no vuelva a ocurrir nunca más. Es precisamente decirles que aquí estamos presentes bajo un contexto de seguridad integral. El pueblo nunca recupera lo perdido. Ah, más en la vida, porque lo más querido son los seres que se perdieron, claro, ¿Cierto? es la verdad, es la realidad.